las limpias, nuestros corazones muy libres, sacamos el aire las voces. De pronto comenzamos a cantar, éramos dos personas que no se conocían, pero una mirada extraña nos unía, una bella canción nos cambió el día. corazones y de pronto todos comenzaron a cantar y cantamos todos la misma canción y hubo mucha emoción en cada corazón el cielo lo no teníamos muy cerca ese día había estrellas que salieron en pleno Había mucha emoción, un ambiente febril Fue un día imprevisto de cordialidad Nadie se conocía pero todos cantaron ese día Y cuando nos despedimos apretando manos Todos gritaron, nos veremos de nuevo, aquí estamos entonces nuestras mentes serán limpias, nuestros corazones muy libres.